Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Informe 4.20. Soy Benito Díaz. Yo, Arnau Alcaide. Este es nuestro tercer programa y somos los redactores de Nuevo Cannabis, un digital canábico en creación al que os podéis ir suscribiendo por, para financiar nuestro crowdfunding de salida. Y estamos ofreciendo este programa en colaboración con Marihuana Televisión, Informe 4.20. Eh, vamos allá con el sumario, ¿no, Benid? sí. Vamos a hablar de los temas que, que vienen y eh, comenzamos con oh, el vídeo viral de la semana pasada. En una cuenta de Instagram un abogado oh, eh, asegura que las multas por tenencia de drogas podrían ser nulas. Lo contrastamos con eh, Francisco Azorín, que es un abogado especialista en casos de, de tenencia y que eh, trabaja en el bufete de abogados Brods Bert. Averiguaremos todos los detalles sobre este sobre este sobre esta estas sentencias y estas penas. Muy interesante este tema de la competencia en las multas, y a continuación hablaremos un poco de la actualidad de la industria del CBD a nivel global a raíz del anuncio eh, a principio a principios de, de año, finales de enero, de eh, la equivalente a la agencia del medicamento. Eh, inglesa que cataloga el CBD como peligroso y eh, le atribuye 10 muertes en las investigaciones. Unas muertes que habrá que ver si son verdad o, o si son un invent de la farma. También que vamos a atender al aumento de las benzodiazepinas en España que parece ser que han ha experimentado un incremento de, en las en las recetas en las recetas y en las tomas y en la fabricación de estas de estos calmantes sedantes no opiáceos eh, hablaremos sobre el informe que ha emitido la GIFE la y también sobre el informe que, que da casi 11 millones de dosis en 2021 y presentamos, pudimos presentar el eh, nuevo cannabis con Javier Mirabete el otro día en la Asociación Vector Positivo de Villarreal, en la que fue la presentación de, de su libro Dolor y, Dolor y Cannabis, eh, un libro eh, divulgativo sobre cannabis medicinal que cuenta la experiencia del de activista el Javier Marí, Miravete, eh, mientras eh, explica el sistema endocannabinoide y las propiedades medicinales del cannabis, entre, entre otras cosas como vías de acceso y demás. Interesante el trabajo de Mirabete y de la asociación Vector Positivo. Estaremos allí. Eh, gracias por, por permitirnos presentar allí el proyecto. Y seguiremos con eh, la sentencia contra el periodista Robert Peberka en República Checa, eh, el director de la revista Legalize, que ha sido acusado y condenado por las autoridades checas de promover la drogadicción a través de un medio libre como es este, en el que hablamos sobre cannabis y sobre informamos sobre lo que acontece en la actualidad. Solidaridad con el compañero Checo. Poca broma, solidaridad para él. Y finalmente cerraremos con la eh, despedida de Rafael Mesoulam, que eh, el investigador conocido de del cannabis, eh, uno de los más importantes del mundo, eh, faltó hace ya un poco menos de, de dos semanas. Nos despediremos hablando del, del científico Metzulán, haciendo un pequeño resumen como el que estamos haciendo ahora. Vamos con el primer tema. Rafa, compañeros. Bien, y vamos a comenzar esta, este programa hablando de, del vídeo viral de la semana pasada que pudimos ver en Instagram. En él, la cuenta, la cuenta presunto guión bajo inocente, que parece estar llevada por un abogado. Eh, explicaba que y aseguraba que las multas por tenencia de drogas podrían ser nulas y podrían recurrirse y ganarse. Vale, el, el vídeo el en el que lo explicaba era bastante rápido. Vamos a ver si podemos escuchar unos segundos, compañeros. de drogas podrían ser duras. La ley de seguridad ciudadana establece que los alcaldes podrán imponer sanciones siempre que ostenten competencia sobre la materia. Vale, pero... ¿Cuál es la trampa? Pues que esta ley no prevé esa competencia de forma automática. Y en consecuencia, los ayuntamientos deberían estar habilitados a través de una norma para poder multar. Y esto no se ha hecho. Y así lo confirma la propia Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, al no tener competencia, todas las multas podrían ser nulas y se pueden recurrir y ganar. Y para aquellos... Bien. Pues eh, ahí tenemos eh, un pequeño extracto de lo que estaba diciendo este este abogado, este caballero, eh, en Instagram. Eh, según lo que él explica, los ayuntamientos no tienen competencia para aplicar la ley Mordaza. Eh, no se prevé que la, la, la norma tome esta forma de. Eh, esta capacidad de sanción de forma automática. Y entonces, pues. Eh, eh, ...no puede multar, entonces esas multas serían nulas. Eh, todo, todo el argumento de este señor se basa en que eh, los ayuntamientos no tienen competencia para, eh, para multar... ...y entonces estas multas deberían recurrirse siempre y se pueden ganar. Y pone el ejemplo del de, eh, juzgado número 6 de Murcia, eh, en el que el juez encontró que la multa por, eh, por, por posesión que había sido impuesta a, un, a una persona... Eh, no, no, tenía, no tenía la potestad de, de serlo, por tanto era, era nula. Hemos, hemos entrado en contacto con Fran Azorín, eh, eh, abogado especializado en, en este tipo de litigios, que es eh, parte del bufete de Brodshambert, que pues eso, es un, un bufete muy conocido en el ámbito canábico, y le hemos, eh, le hemos hecho una serie de preguntas eh, y nos ha contestado a través, de, a través de, de sonido, así que vamos a ver si, si conseguimos encontrar eh, el momento en el que eh, le hacemos la primera pregunta a Fran Azorín eh, y es que hasta qué punto es cierto eh, esto, que, esto que explica el vídeo. Vamos con ello, compañeros. Vamos allá. la comunidad autónoma no. El tribunal, el contencioso 5 de Murcia, dijo que la materia de consumo de droga era una materia de salud pública, ¿no? A lo cual estamos de acuerdo. Entonces dice, y la comunidad autónoma no ha delegado, no hay una norma habilitante que delegue en el ayuntamiento eh, las competencias en materia de droga. Esa es la sentencia. Sin embargo, según lo que yo opino, a pesar de que la competencia debería ser de salud pública, la competencia, en este caso, es de seguridad ciudadana, porque si no, una ley de seguridad ciudadana no regularía esa cuestión. Entonces, por eso se le da a la Policía Nacional y a la Policía y a la Guardia Civil, si no se le daría a un inspector de sanidad eh, para denunciar el tema del consumo de droga. Bien, eh, un poco resumido lo que ha dicho eh, aquí Frenazorín, eh, es que no es tan sencillo. ¿De acuerdo? No es tan sencillo como se puede explicar en el vídeo de, de este abogado de Instagram, eh, porque las competencias de cada ayuntamiento varían en cada sitio, ¿de acuerdo? Eh, todo queda a interpretación del juez si ese si ese ayuntamiento es competente en la materia o no lo es. ¿De acuerdo? Hasta cierto punto es, es así, ¿de acuerdo? Es como dice este este, este abogado de Instagram. Eh, diga, eh, expliquémoslo de esta manera eh, si una persona es eh, registrada y hallada en posesión de cannabis por ejemplo eh, se pueden tomar distintos tipos de, de competencias de acuerdo se puede aplicar la, la ley de seguridad ciudadana que como seguramente sabréis eh, eh, afecta bastante a la, a la gente a las personas canábicas y eh, de esta manera sería competencia del Estado llevar a cabo una multa a través de la Guardia Civil. Si fuera una cuestión de salud pública, sería la comunidad autónoma a través de la policía local quien ejecuta, eh, pondría esa multa y la ejecutaría. Y si fuera una cuestión de salubridad, sería competencia del ayuntamiento. Sin embargo, Fran nos dice que eh, no es no suele ser eh, competencia del ayuntamiento porque te los temas de salubridad están relacionados con, nuestro tipo de, con otro tipo de cosas, como son la limpieza, como son los cementerios, como, son, como es el alcantarillado, eh, y eh, pues no son cosas que el ayuntamiento pueda, pueda sancionar. Vamos a ir con la segunda pregunta, y es que eh, le preguntamos a Fran Azorín si ya hay casos en los que este precedente se, se ha aplicado y si esta aplicación es para todos los casos y en qué, y en qué momento se podría, se podría aplicar con, con éxito para el, el sancionado. Lo escuchamos. Este precedente se ha conseguido en cinco o seis sentencias de Murcia. Yo creo que no lo ha conseguido nadie más fuera de, fuera de Yecla y, de, y una sentencia también del Ayuntamiento de Murcia. Eh, y sí que es cierto que todos los casos que se han recurrido en vía ordinaria, los 15 días... Eh, se han ganado por falta de competencia y la, los recursos extraordinarios por manifiesta incompetencia del órgano sancionador se han perdido porque los tribunales dicen que a pesar de que, na, de que, de que no haya competencia, para que la misma sea, se pueda anular por vía extraordinaria, eh, ...la misma tiene que ser clara, patente e incontrovertida... ...en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo... ...y como aquí el tribunal el Contencioso 1 de Murcia ha cambiado de criterio... ...la Abogacía del Estado dice que sí que los ayuntamientos... ...tienen competencia... ...y el Tribunal Supremo cuando se dictaron estas sentencias... ...no había eh, conocido en casación... ...pues que la misma no está clara... ...y entonces eh, no se pueden anular las multas. Bien, eh, para resumir lo que ha dicho Fran Sí que se ha utilizado este, este argumento, pero eh, en unos casos ha servido de algo y en otros casos no ha servido para nada. Por lo tanto, no es infalible, como parece señalar el, el abogado este de presunto presunto culpable, presunto inocente, eh, perdón, presunto inocente, arroba presunto inocente de, de Instagram. ¿De acuerdo? Eh, Queda todo a decisión del juez de decidir si, esa, si el órgano sancionador tiene realmente la competencia y no es una cosa tan sencilla ni que se pueda resolver de un plumazo, ¿de acuerdo? Se abre un proceso judicial, tiene unos costes y tiene unos, unas duraciones, ¿de acuerdo? Además, eh, Azorín añade que el permitir que el ayuntamiento eh, sancione eh, va en contra del principio de indubio pro reo por lo que. Por el cual las sentencias deberían resolverse a favor del, del sancionado. Vamos a ir el tercer, el tercer audio de, de Fran Azorín, en el que responde a la pregunta de eh, cómo de largo es este proceso y si recomienda aplicar, o sea, qué recomienda a las personas que se puedan encontrar en una situación como esta. Y si hay una multa de ayuntamiento, recurrir siempre, excepto si los ayuntamientos son de Navarra o de Cataluña o del País Vasco. Ahí hay que mirar bien porque, como a Cataluña, Navarra y el País Vasco sí que tienen competencia en materia de seguridad ciudadana, muchos de esos ayuntamientos sí que le han delegado vía norma, vía norma habilitante, a los. Muchas eh, muchas de esas comunidades autónomas le han delegado a los ayuntamientos en materia, en, en materia de consumo y tenencia de droga. Entonces, eso sí que las tiene. Pero en el resto de España no, en Madrid no. En todas las demás comunidades no, porque no tienen competencia en materia de seguridad ciudadana. Bien, pues ya lo, ya lo han oído. Eh, eh, hay que recurrir siempre y cuando no estemos en, en Cataluña, Navarra o Euskadi, que esas sí saben seguro que tienen las competencias. Eh, para resumirlo todo, eh, hay, que, hay que recurrir sí eh, es la multa del ayuntamiento, el proceso no es tan sencillo como para resumirlo en un vídeo viral, puede funcionar o no, depende del juez y se recomienda, esto lo recomendamos nosotros desde aquí, desde Informe 420, eh, buscar siempre ayuda profesional especializada, ¿de acuerdo? Porque pues eso, un señor que sale en un vídeo de Instagram que dura menos de dos minutos, pues igual no es la mejor fuente de información. Vamos con el siguiente tema. Ráfaga, compañeros. Muy interesante, muy interesante, porque desde luego en muchas ocasiones vamos a ver a la policía local eh, imponiendo estas sanciones cuando no, no van a tener la competencia, ¿no? Eh, una de las eh, opciones que recuerdo que, que me haya comentado Azorín en, en el pasado para, para los ayuntamientos era el desarrollar una ordenanza municipal que contemplase estas cuestiones. Pero claro, esta ordenanza, como bien él comenta en los autos, eh, ya depende de, de que la comunidad pueda transferir las competencias a, a los ayuntamientos. Y sin más dilación, vamos a cambiar a al bombazo del CBD. Puede que algunos ya ya, ya hayáis escuchado algo, pero aquí en España no ha sonado mucho y es que, bien, eh, siguiendo la escena un poco de lo que está siendo el mercado del CBD a nivel internacional, que se va escorando hacia las opciones solamente farmacéuticas, eh, vamos, a tener, vamos a tener algunos bombazos muy interesantes. Vamos a tener algunos bombazos muy interesantes en estos últimos meses que eh, vamos a tratarlos de, de reunir en conjunto para dibujar lo que es el, el panorama del CBD a nivel global ahora mismo. Eh, en primer lugar y de forma más destacable, la Agencia del Medicamento de Reino Unido publicaría un publicaría un resumen de peligrosidad del CBD como lo hará de cualquier medicamento disponible en el país, eh, en el que catalogará con la tarjeta amarilla, eh, ya existe por lo tanto con la tarjeta amarilla una peligrosidad, no, pues sería la verde la que, la que hablaríamos de una sustancia inocua, y la que esperaríamos encontrar para el CBD, pero ya encontramos eh, de primeras la tarjeta amarilla, como podéis ver en esta imagen que, que os mostramos, y, y nos va a sorprender eh, que yendo hacia las reacciones adversas de, de, del medicamento, de la molécula, porque vamos a ver que se lista en diferentes tipos de preparados, al final eh, cuya base es, es eh, la molécula eh, principalmente aislada, y, y encontraremos las 10 muertes, ¿no? Aparte de las reacciones adversas, encontraremos las 10 muertes, que es lo que lo que va a disparar las alarmas en el en el sector de del cbd y va a ocasionar reacciones muy fuertes en el seno de la industria en, en Reino Unido. Si, por ejemplo, siguiendo lo que ha sido el, el proceso en Reino Unido, vamos a, a una noticia de Gem today que va a recoger eh, va a recoger las opiniones de un CEO de la industria, por ejemplo, ya eh, se está hablando ya se está hablando de acusaciones a la industria farmacéutica eh, digamos falsear los estudios para, eh, para aumentar la peligrosidad del cbd y no pasarlo y, no, y impedir que pase la barrera de los permisos alimentarios estaríamos hablando de que la barrera de los permisos alimentarios del cbd eh, supone eh, la posibilidad de producir cáñamo y para la obtención de cbd a nivel agrícola, sea mucho más al alcance de cualquier agricultor y, y en menos exclusividad de la industria farmacéutica y el abaratamiento final del precio del CBD para el consumidor, la libertad de acceso al CBD sin, sin receta médica. Eh, con estas cosas en cuestión, la industria ya se ha lanzado a, ya se ha lanzado a, a acusar a, a la industria de, del cáñamo, ya se ha lanzado a acusar a la industria eh, farmacéutica de falsear los falsear estos estudios. Eh, estamos hablando de que, de que eh, se acusa sobre todo a la propietaria del Epidiolex que hemos tratado en, en el primer programa por su cambio de, de propiedad de su sede en España para distribuir aquí el Epidiolex. Eh, se le acusa de, de tener acceso a poder eh, influir y suministrar y, y suministrar eh, y, investigación, la investigación falseada a la agencia del medicamento. Resulta que la agencia del medicamento inglesa está utilizando la investigación sobre peligrosidad del CBD de GW farmacéuticas. Entonces no tiene su propia investigación y esto va a causar ya la sospecha de la industria de, de, de que pues ha podido utilizar, eh, que, que fuese su investigación la que se, se utilizase finalmente por el Estado, la la industria farmacéutica, en este caso GW Pharmaceuticals, para aumentar la peligrosidad de forma falaz y así mantener el CV fuera del mercado. Eh, esto a nivel global va a tener eh, otros coletazos. Estamos hablando de que GW Pharmaceuticals, como comentamos, es propiedad de la más grande Jazz eh, Pharmaceuticals y eh, Jazz Pharmaceuticals va a extender sus va a extender sus tentáculos también, como hablamos de España en el primer programa con la filial Mar Pharmaceuticals española que tenía a, a los expolíticos, tanto por ejemplo el Partido Socialista como el Partido Popular. Vamos a, vamos a, en el Consejo de Administración, vamos a ver en Estados Unidos cómo eh, Jazz Pharmaceuticals ya tiene, está registrada para hacer lobby y ha tenido por ejemplo en... En 2022, una inversión en lobby de 2 y millones y medio, prácticamente. De 2 millones y medio, prácticamente, de, de dólares. Eh, esta, inversión, esta inversión en lobby registrada en los Estados Unidos se va, se va a reproducir en, en la Unión Europea, donde no sabemos las cantidades, pero sí tenemos allá farmacéuticas, como veremos en esta otra imagen, registrada desde. Eh, 2021, desde finales de 2021 para, para hacerlo lobby eh, En Estados Unidos, además, se publicó se publicó recientemente eh, un retroceso, un aviso de retroceso de, de la libertad comercial del CBD hacia posiciones más médicas, como estaría pasando, en como está ocurriendo ya en en Reino Unido y, y la Unión eh, Europea de facto vaya no es que la Unión Europea esté esté retrocediendo desde lo que fue la catalogación la catalogación de nuevo alimento se ha quedado un poco un poco parada la cosa eh, entonces eh, en el en, est en Estados Unidos el CBD se va a reconsiderar por la misma peligrosidad que se está argumentando eh, en Reino Unido pero eh, estas muertes sí que no, han, no se han puesto sobre la mesa. Y eh, similar a la que se está argumentando por la Unión Europea para no desbloquear el CBD alimentario. ¿vale? de Peligros, por ejemplo, pues en la reproducción y, y otros vacíos de conocimiento. Los peligros no están demostrados, pero se plantean de forma, se sostienen de forma hipotética. La no seguridad demostrada, el. Eh, el que se haya planteado en algún momento y, y no se haya demostrado lo contrario es suficiente para detener el, el proceso eh, en, en la Unión Europea eh, sí que se gasta el mismo estudio, o sea, no se gasta el mismo estudio de peligrosidad que, que en Reino Unido para justificar eh, estos peligros. Eh, a finales de, de verano, en septiembre eh, pude entrevistar a al responsable de prensa de la FSA a razón de, de la Autoridad Alimentaria Europea, a razón de, de nuevos anuncios sobre, sobre el progreso del CBD alimentario, y me explicaba que ellos mismos habían desarrollado sus propios, sus propios estudios de peligrosidad a partir de revisiones bibliográficas de otros estudios existentes de, del CBD, combinándolas. Eh, en, en ella se encuentran ¿no? estas dudas, que ya digo que se plantean de forma hipotética, y luego van a ser eh, reproducidas también en, en Estados Unidos. Y, y siendo el caso más, siendo el caso más extremo, ¿no? el, de, el de Reino Unido, como ya digo, con, con esas 10 muertes que está publicando la página oficial del Estado atribuidas al CBD, en base a los datos de GW Pharmaceuticals, productora de, del Epidiolex productora del Epidiolex, ¿no? que sería la acusada por la industria de, de querer aumentar esta, esta peligrosidad. Y, y bueno, ya como, como guinda un poco al tema, para, para que vayamos viendo este movimiento entre el CBD farmacéutico y el CBD agrícola, eh, entre los, los dos mercados, ¿no? que al final pues sí que uno mantiene el pastel eh, a costa del otro, Vamos a hacer, lanzar un poco, un, un poco de trivial pregunta, ¿no? ¿Quién o con quién se reunió eh, Daniel Biondi antes de empezar la regulación del, del eh, cannabis medicinal eh, en España? Que finalmente no tocaría, no tocaría las cuestiones de CBD tan, tan importantes porque, porque se estaba tratando en España como un medicamento y por lo tanto pues quizás era la regulación del cannabis medicinal el momento de poner qué hacer con el CBD sobre la mesa. No tuvo ningún protagonismo en CBD. Pero previamente, el portavoz del Partido Socialista se había reunido con una empresa para que sea asesorado sobre, sobre la regulación del cannabis medicinal. No me lo digas, no me lo digas. A ver... Con... Con GV... Pharma... CW W Pharmaceuticals, efectivamente. Lo has adivinado, Benito. Es increíble. Que, que, eh, no, piensen los espectadores que esto estaba preparado. No, no, en absoluto. Y, y bueno, hasta aquí un poco este, este tema del CBD que viene muy calentito, eh, al borde de ser uno, un alimento patentado prácticamente, o sea, si no, lo es ya, si no lo es ya, ¿no? Muy interesante este tema, su libertad agrícola por venir. Entonces... Eh, eh... El, ¿El informe este está, eh, ha sido usado por las autoridades sanitarias inglesas para cambiar la legislación al respecto del CBD? Eh, aumenta, aumentan la peligrosidad en base al estudio de GW Pharmaceuticals. Lo probé GW Pharmaceuticals. Entonces... ¿Ha podido GW Pharmaceuticals tener el tiempo de decir ostras, nos han pedido el estudio a nosotros o van a utilizar el nuestro? Vamos a proveer algo más... Cargadito para que no progrese el CBD alimentario, pues puede ser. Eso es lo que está lo que está acusando la industria. CBD alimentario en Reino Unido tampoco había tra atravesado eh, todas las todas las barreras y, y pues eh, aquí vemos lo que va a ser una piedra una piedra de choque muy fuerte para, para la industria allí. En, esta, en Reino Unido. He dicho no, no he dicho en Estados Unidos, en Reino Unido. No, ¿Algo huele a podrido en Jack Pharma? Buena, buenos tentáculos a lo largo del globo para, para la cuota de mercado del CBD que de momento pues se queda en, en manos farmacéuticas y de, esa, y de esas patentes sobre la planta. Bien, y vamos a ocuparnos de la, eh, del tema del aumento de la, del consumo de diazepam en España. Eh, el diazepam, para la, todas las personas que no lo sepan, antes se llamaba Valium y se trata de un antidepresivo sedante no piáceo. Esto lo convierte en una parte bastante importante, al parecer, de la familia de las benzodiazepinas. <coughs> Perdón. Eh, a partir del informe de la, de la JIFE, que la GIFE es la, la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, España es el país donde más diazepam se consume del mundo. Diazepam igual a valium. Eh, el valium, el diazepam, es la tercera benzodiazepina más consumida en todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero ni siquiera es la primera benzodiazepina más consumida en España. Ese puesto le corresponde al Alprazolam, antes conocido como Tranquimacin. En el segundo puesto encontramos el Lorazepam, que es el Lorfidal, y el, solo en el tercer lugar llegamos al Diazepam, que es el Valium. Eh, este, aumento de, este aumento del consumo de benzodiazepinas viene demostrándose desde el año 2011, eh, en el que se estaban consumiendo 6,9% ...dosis diarias por cada 100 habitantes, ¿de acuerdo? Esto en 2011. Eh, en 2021 se consumen casi 11 dosis diarias por cada 100 habitantes, ¿de acuerdo? Esto es un aumento muy importante del consumo de benzodiazepinas que en la actualidad parece que se está recetando eh, a mansalva, ¿de acuerdo? Este tipo de tratamientos que parecen eh, menos, menos dañinos y menos lesivos que... El consumo de otro tipo de, de antidepresivos, como son los opioides, también conlleva una serie de riesgos, entre ellos el riesgo de acabar eh, con una eh, tremenda adicción al consumo de benzodiazepinas. También se, se puede uno eh, pasar con la dosis y acabar bastante mal. Eh, entonces, no es un fármaco seguro como han estado vendiendo mucho tiempo las farmas, sobre todo en Estados Unidos. Eh, en, en un solo año eh, se han vendido 85,92 millones de envases eh, de Valium, de este eh, diazepam, eh, que eh, es un, una benzodiazepina bastante fuerte. de acuerdo. Eh, estos datos eh, han sido extraídos tanto del informe de la JIFE como del informe anual del Sistema Nacional de Salud de 2021, eh, no son datos de no son datos eh, que estén fríos ni nada. Esto está sucediendo ahora. E incluso eh, ha habido fuentes que me han comentado que mmm, las benzodiazepinas se las recetan por cualquier cosa, sobre todo si tienen eh, algún tipo de diversidad mental o, o de divergencia mental. <coughs> son eh, muy habituales. Incluso eh, tengo fuentes que han revelado que eh, les han ofrecido eh, benzodiazepinas en la consulta del médico de cabecera para eh, abandonar el consumo de cannabis. Un, en un ejercicio un poco contradictorio de ¿usted quiere que deje de fumar esto para que me enganche a este otro tipo de cosas? No parece muy, muy lógico, ¿vale? Pero eh, se trata de eh, fármacos sin receta que... Eh, están experimentando un aumento en el consumo en nuestro país. Tanto es así que estamos figurando en un ranking mundial en el que dice que, que aquí se consume más Valium que en ningún otro sitio del mundo. ¿Qué te parece esto, Arnaud? Pues que se está, se está descontrolando la industria cuando es capaz de comercializar y los reguladores que, que, no, que no son capaces de poner control a la salida de medicamentos ¿no? con riesgos mucho más elevados Sí, además después de todo el escándalo de Purdue Pur Pharma en Estados Unidos, de toda la ola de, de, pues de adictos que han creado a través de, de las pastillas y de los fármacos que luego han tenido que mm, derivarse hacia el mercado negro y, produ y producido auténticos problemas de salud pública... Eh, muy con muy difícil resolución. Eh, vamos con el siguiente tema, compañeros. Pues sí, estuvimos el pasado viernes, ¿no? El anterior en la asociación Vector Positivo de Vila Real en la presentación del libro Dolor y Cannabis de Javier Mirabete, un libro divulgativo sobre cannabis medicinal, en el que Javier repasa eh, tanto conceptos como el sistema endocannabinoide, las vías de administración y algunas propiedades eh, terapéuticas del, del cannabis, como su historia personal y, y su enfermedad, o sus enfermedades dedicando un peso especial en, en uno de los capítulos a... A la hemofilia, como el, mismo, como el mismo va a contar. Pero bueno, en primer lugar, vamos a ver cómo, cómo nos comenta un poco acerca del sistema endocannabinoide en la presentación, ya digo, allí en vector positivo, adentro vídeo. Y es un sistema que intenta regular todo nuestro organismo, desde el apetito, el estado de ánimo, el sueño, vale, puede crear muchas alteraciones. Cuando nuestro sistema. Por causas diferentes, enfermedades, estrés, se puede ver alterado, nuestros cannabinoides endógenos no son suficientes, podemos suplirnos con cannabinoides exógenos. cannabinoides exógenos existen de dos maneras, de dos tipos. Los fitocannabinoides que vienen de la planta, no han matado a nadie en cinco mil años, incluso colocados sí. Pues a través del sistema endocannabinoide nos explicaba Javier cómo se pueden afectar a diferentes cuestiones como el apetito, la felicidad o la motivación. Entonces el dolor, entonces eh, eh, todo este conocimiento pues nos puede servir para poder llegar a, a lograr eh, el efecto deseado. De eh, también nos, nos hablaría eh, su amplio conocimiento de, del cannabis medicinal, pero siempre desde una forma cercana, porque en esto sí que es verdad que, que Javier es muy cercano de escuchar, eh, no, no es una persona que provenga del mundo académico, entonces... Eh, es, es mucho más fácil entenderle en las, en las presentaciones. Nos habló de las vías de administración, la que quiso señalar algunos matices entre la vaporización, eh, desechar la opción de fumar a nivel médico. Vamos a escucharle adentro. Eh, tú puedes ponerte dos, tres gotitas debajo de la lengua, bajas la barbilla, a los 15, 20 minutos sabes el efecto. Si no te ha quitado el dolor, no te ha quitado la ansiedad, puedes repetir la toma que no ocurre nada. Al ingerir y al estómago va a tardar una hora y media. Escuchábamos de, de Javier la vía sublingual, eh, que es recomendable por su parte preferencialmente a la, a la ingerida por eh, ser más rápida la absorción y más capaz de controlar los tiempos. Y ahora veremos, cómo estaba comentando, su preferencia por la vaporización frente a fumar. Si tú lo que quieres es tomar un medicamento, los medicamentos tienen diferentes vías de administración. También las explico en el libro y cómo hacer los macerados y cómo hacer los productos para poder hacerlo. Las vías de administración, nosotros hemos conocido, por desgracia, el porro por la falta de información y la reducción de riesgos. Ahora, hoy en día, se puede vaporizar. Y en este vídeo nos señalaba, pues... Un poco el desconocimiento en el que se ha vivido muchas veces al respecto del cannabis medicinal, y es que solo se conoce la vía fumada como vía de acceso, pero es esta la preferencial, ¿no? Él mismo ya nos lo está comentando aquí, recomienda eh, cuando sea la inhalada una forma necesaria para poder rápidamente obtener los efectos, la vaporización. Y eh, con esto concluimos con el tema de Javier Mirabete y pasamos a hablar de nuestro homólogo y compañero checo eh, de Berka. Bien, pues después de escuchar cómo se dio la cosa en la presentación del libro de de Javier Mirabete y de la presentación que se hizo por parte de nuestro compañero Arnau en Vector Positivo de Nuevo Cannabis. Vamos a hablar del caso de Robert Beberka, el eh, periodista de República Checa que ha sido condenado por eh, promover la drogadicción desde su medio Legalize. Eh, el periodista canábico Robert Beberka eh, lleva varia, varios años, lleva décadas con. Eh, y, eh, dando a conocer su medio Legalize desde el que hablaba sobre cultura canábica y hablaba sobre actualidad del mundo canábico en República Checa, ya os digo. Eh, ha sido condenado bajo los cargos de promover la drogadicción entre los jóvenes eh, a pagar eh, 4.000 euros de costas en el, en el juicio y su editor a pagar 6.000 euros. En total son 10.000 euros por este delito de propagación de la drogadicción en, en un ejemplo flagrante de atentado a la libertad de expresión que debería ser intolerable en una democracia consolidada. Eh, el, el litigio fue iniciado en 2020 mediante una demanda contra él y contra su medio, eh, año en el que él se postulaba para ser eh, eh, senador y responsable del distrito municipal de Praga. Eh, desde 2020 ha estado lanzando eh, programas de, eh, o sea, proposiciones para regular el cannabis en su en su, en su lugar de origen. Vamos a ver si, lo, si los compañeros nos pueden proporcionar la fotografía con el, el programa de Robert Reberca, eh, que ya os digo que... Eh, francamente prohibicionista, pues no es. Eh, ya lo estamos viendo. En el Senado, eh, de decía en esta publicación de en redes sociales, en el Senado defenderé la protección de los derechos humanos y libertades, pero también la... ...preservación de monumentos, la cultura libre y por supuesto apoyaré la regulación racional del cannabis... ...con fines medicinales y comerciales y sobre todo para su uso personal. El cañamo es una materia prima industrial renovable descuidada para la producción de innumerables productos... ...con gran potencial económico en la asistencia sanitaria, la industria textil y del papel y la construcción. También me centraré en una gestión más eficiente de los residuos y en la protección del agua y del medio ambiente... El, los cargos eh, son graves, eh, realmente Robert Beberca es una persona que eh, está, se está declarando insolvente para poder afrontar este, estos pagos y eh, queremos ayudar al, al compañero porque realmente esto es algo que nos afecta mucho a lo que, son, a lo que somos los medios canábicos porque eh, pues, en qué clase de distopía nos podríamos meter si de repente no se pudiera hablar libremente de... de de lo que queramos en un papel, ¿no? O sea, realmente, eh, más allá de, de, de, de las eh, líneas límite del derecho a la libertad de expresión, eh, el hablar de e, e informar y, e intentar educar, como dice el compañero Beberca, que ha intentado siempre desde desde desde su revista Legal Eyes, pues nos metemos en un, en un mundo en el cual, pues, por cual te pueden eh, multar y condenar por hablar de lo que no le convenga al poder. Entonces eh, ya digo que es una. es una grave afrenta al, al Estado de Derecho. Eh, de todas maneras, el, la resolución del, de la sentencia uh, no ha llegado tan alto como en las penas potenciales que pedía la fiscalía, que eran de cinco años de prisión eh, y se ha quedado solo en una multa administrativa. Sin embargo, eh, el compañero Robert Reberca se ha declarado insolvente para pagar estas, estas costas y a ver si los compañeros pudieran pasar la, la dirección donde se puede aportar lo que se quiera para seguir defendiendo el derecho a, a tener una prensa libre e independiente. ¿Qué te parece esto, querido compañero? Pues un, un caso de, de poner las barbas a remojar, ¿no? Que dice, que dice el refrán, para, para bueno, pues ver los horrores e intentar no reproducirlos y, y detenerlos aquí, porque vamos, eh, desde luego, la pretensión de que pueda haber delito contra la salud pública por informar e incluso informar de cultivo, porque, porque eh, muchas veces eh, se de, quiere plantear aquí en los juicios, como se trató, por ejemplo, de argumentar con el blog de Dinafem, la posibilidad de difundir conocimientos de cultivo podría ser incitación de la producción, por lo tanto, delito contra la salud pública. Esos planteamientos eh, son... son filosóficamente horrendos y, y bueno, solo pueden llevar una sociedad del horror, ¿no? Donde no se puede informar, no se puede hablar, conocer, eh, en fin, investigar, explorar, descubrir, cultivar. <risa> en fin, pues sí, eh, es realmente un escenario absolutamente fantasmagórico, porque realmente eh, esto de propag propagación de la drogadicción entre los jóvenes... Es que, ¿Qué será lo siguiente? ¿Propagación de ideas mm, subversivas entre los jóvenes? Que... ¿Propagación de, de, de pensamiento disidente? Quiero decir, pensamiento crítico. ¿Se va a empezar a, a penar el, el pensamiento crítico? Mm, realmente esto nos lleva a derroteros de auténtica ciencia ficción. Continuemos con el programa. Voy no, a señalar que eh, el país que no quiera que no quiera publicidad de algún tipo de cannabis, no, como por ejemplo CBD, pues que regule el sector y que diga que no se puede hacer publicidad, pero no, no vamos, atropelle las libertades básicas, no, no tiene más, no, no sé. Ya de luego. En fin, sí, continuemos, continuemos, porque eh, faltó hace dos semanas eh, Rafael Mechoulam, investigador israelí del de, de cannabis, la Universidad de Equipo de Investigación de la Universidad de Jerusalén, que ha sido famoso por su trayectoria de investigación de, del cannabis, el mismo, mismo aisló y, y sintetizó el, el THC, aunque su descubrimiento se, se atribuye a, a otra persona. Y, eh, y lo, mismo para, lo mismo para el CBD, lo aisló y lo sintetizó. Lo hizo de la planta en primer lugar y lo sintetizó posteriormente en un laboratorio, eh, siendo, siendo este un gran descubrimiento que le permitiría ir avanzando en las propiedades de los cannabinoides, posteriormente descubrir ya en el año eh, uf, 92, a ver si, si voy a patinar algún año arriba, algún año abajo, el sistema, el sistema endocannabinoide. Y eh, estamos hablando de que si el descubrimiento de los primeros cannabinoides data del, data del 40, él posteriormente aislaría y sintetizaría en los 50, eh, eh, los, dos primeros, los dos primeros cannabinoides, junto a su equipo de investigación, luego ya descubriría eh, el sistema endocannabinoide, eh, y además de poder avanzar en diferentes propiedades de los cannabinoides. Y... Eh, eh, con él descubrió también la anandamida, ¿no? el, el, el neuroreceptor endocannabinoide de, de la anandamida. Eh, que bueno, eh, viene del sánscrita ananda felicidad y controla pues como, como la palabra indica los procesos relacionados con esta. Gracias eh. a Rafael Mecholán. Eh, la ciencia ha avanzado muchísimo en, en, sobre todo, en el campo de la medicina, de la aplicación del cannabis en la medicina. En, la el, en el campo de la neurología y en la investigación farmacológica, creo que realmente es un, sus descubrimientos son un paso de gigante. ¿No crees? Así es, y, y con, con su despedida eh, concluimos también que sería este programa. Vamos a dar el último repasito a, a, lo, que hemos, a lo que hemos comentado hoy. Pero, pero antes tenemos una noticia de, de última hora y es que la Comisión de Agricultura en el Congreso habría, habría llegado a un acuerdo para avanzar con la iniciativa de, del cáñamo que propusieron ahora ya pues, de, cerca de un mes, creo que estaremos hablando ya de cerca de un mes, de que fue la propuesta que firmaban en conjunto los partidos del bloque de, de investidura, fue apoyada, fue apoyada por fue eh, pues apoyada en la firma por prácticamente todos y eh, va a salir adelante de la Comisión de, de Agricultura aunque se dudaba del posicionamiento del Partido Socialista eh, con el CBD, ya hemos tratado que esta cuestión viene un poco delicada, y que ya no se trata lo hemos hablado hoy, ¿no? creo que hemos tocado hoy los temas de, del CBD o sea que, en fin, en este programa quedan dicho las suspicacias que había, pues parece que esto sale adelante no quiere decir que se vaya a aprobar una ley, todavía del cañamo industrial, sino que pasaría a redactarse un texto para su votación en el Congreso. De esto ya, este sí, una ley. Ser, estaremos, estaremos en línea para, para revisar esta ley, revisar re, revisar la, las enmiendas que se hayan podido hacer esta ley y eh, es interesante, sobre todo desde el punto de vista del de que parece que sí que se pueden llegar a acuerdos políticos entre todas las fuerzas. Deseamos que este eh, esta capacidad de, de concordia llegue más lejos y se pueda hablar de otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el autocultivo. Veremos, veremos. La propuesta incluía eh, la necesidad de regular el cáñamo dentro de una regulación integral del cannabis que ordenase la planta al completo y ya intuimos ¿no? que una de las enmiendas del PSOE va a ser descafeinar todas estas ambiciones de, de la propuesta. Pero bueno, eh, ve, veremos en el próximo programa, ¿no? que ya os traeremos la, lo que viene siendo la última nueva y, y qué pasará con este texto. Si queda en, en un poco canto al aire o, o se materializa en, en una ley a votación. Pronto. Y vamos con el sumario, ¿no? Vamos a... con el resumen. Bien y comenzábamos este informativo con el vídeo viral de la semana pasada eh, en el que una, un abogado de Instagram eh, asegura que las multas por tenencia de drogas podrían ser nulas. Eh, esto no es tan sencillo como nos explicó Fran Azorín, eh, abogado de especialista en temas de tenencia del bufete Brodsamberg. Eh, para resumirlo diremos que eh, se Puede, se puede recurrir si se trata de multas llevadas a cabo por el ayuntamiento, si eh, el proceso no es tan sencillo como para resumirlo en un vídeo viral de Instagram. Este tipo de recursos puede funcionar o no, depende del juez y eh, desde aquí eh, animamos a las personas que puedan estar en este tipo de situaciones a, siempre a buscar ayuda profesional especializada. Y las posibilidades agrícolas del CBD parecen extinguirse por el globo a medida que las diferentes agencias alimentarias y, de, y del medicamento van restringiendo sus posibilidades de acceso. La última, en Reino Unido, ha publicado, ha publicado la agencia del medicamento eh, una recalificación de la, de la peligrosidad del CBD al que le otorga 10 muertes según un informe de un estudio eh, que habría sido presentado por CW Pharmaceuticals y al que ya el sector de, del cáñamo en Reino Unido eh, le, le, se le está tirando encima diciendo que, que es falso y es con interés de mantener el CBD dentro de la industria farmacéutica. Eh, siguiendo la estela, en, en Estados Unidos también eh, la autoridad alimentaria ha planteado dudas sobre el CBD, las mismas dudas que planteó la Unión, la Unión Europea, la Autoridad alimentaria Europea, a finales de este verano, cuando dijo que en el CBD había vacíos de conocimiento sobre su peligrosidad y que la industria debería aportar nuevas investigaciones. En el caso de la Unión Europea, el proceso sigue parado, a la espera de esas nuevas investigaciones que, que ya están intentando presentar eh, la patronal de, de la industria. Pero en el caso de Estados Unidos, ya se ha dicho que, que mientras hay, allí ya había libertad eh, total del CBD, eh, que, que se va a retroceder alimentaria, se va a retroceder eh, en esta concepción hacia, hacia una nueva regulación del CBD que previsiblemente pues, va a contener ya eh, tintes médicos. Seguramente el CBD va a salir de va a salir de las, las posibilidades alimentarias que tiene ahora en Estados Unidos, que ya digo, que son muy altas, lo podemos ver en comidas, bebidas, alimentos, o sea que giro importante para la industria eh, en, en todo el mundo prácticamente, en Europa digamos que simplemente era lo que ya era lo que ya estaba hemos hablado también del aumento del consumo de diazepam en españa eh, este producto que antes se llamaba valium es una eh, es un, una, un fármaco antidepresivo sedante no opiáceo, una benzodiazepina eh, según el informe de la jife de la junta internacional de fiscalización de estupefacientes españa es el país donde más diazepam se consume eh, el diazepam es la tercera benzodiazepina más consumida del mundo y en España durante 2021 se han llegado a dispensar más de 85,92 millones de envases. Eso son un montón de pastillas que están ya circulando en el sistema sanitario y entre las personas que quizás necesiten ese tipo de tratamiento o quizás no. Y presentamos en la Asociación de Villarreal Vector Positivo el viernes pasado, no, el anterior, eh, Nuevo Cannabis, acompañando a Javier Mirabete en la presentación de su libro Dolor y Cannabis, que nos dio le agradecemos desde aquí eh, un espacio de, para eh, poder presentar eh, el proyecto periodístico eh, del digital canábico y pudimos cubrir eh, su, su nuevo libro de divulgación del cannabis medicinal, en el que pues, nos va a relatar un poco y de forma amena y comprensible desde un lenguaje no académico eh, que, cómo funciona el cannabis medicinal, que es el sistema endocannabinoide, eh, sus vías de administración médicas para evitar los errores más comunes y nos va a contar un poco de su historia personal con eh, digo unos tintes muy basados en la que considera eh, su etapa más dura por la hemofilia y que pues bueno, pues, fue pues catalogada por la allí presente presidenta del, del foro canábico de una parte dura y, y emotiva. Hemos abordado también la condena al periodista canábico checo, Robert Beberka, eh, que ha sido acusado y encontrado culpable de propagar la drogadicción entre los jóvenes. El director de la revista Legalize ha sido condenado a pagar 4.000 euros y su editor 6.000, en total 10.000 euros por estos cargos que desde nuestra desde nuestra perspectiva se trata de, una flagrante, de un flagrante atentado a la libertad de expresión intolerable en una democracia consolidada como la que suponemos que hay en República Checa. El compañero ahora condenado eh, se encuentra en situación insolvente para pagar estos cargos y solicita ayuda que vamos a intentar eh, al menos dar a conocer, ¿de acuerdo?, desde, y, nuestra, desde nuestra humilde posición. Todo el apoyo para el compañero desde aquí. Y, y falleció hace dos semanas Rafael Mechoulam, investigador israelí del, del cannabis, del equipo de la Universidad de Jerusalén, que él mismo fundó y con el que ha logrado aislar y sintetizar los eh, cannabinoides más conocidos, CBD y THC, entre otros posteriormente. Y, ...y añade a sus descubrimientos el sistema endocannabinoide y el endocannabinoide anandamida... Eh, ...responsable de, de los procesos relacionados con, con la felicidad. Esto es lo que ha dado de sí el informe 4.20 de hoy. Os emplazamos a seguir viendo este programa para informaros... ...para eh, aportar un poco más de conocimiento a la causa canábica dentro de dos semanas... ...gracias a los compañeros de, de Marihuana Televisión que nos hospedan... ...esto es un proyecto en colaboración con este canal... ...para dar a conocer el, el nuevo medio digital canábico... ...Nuevo Cannabis... ...que ya te, podéis encontrar la, en la caja de descripción... ...podéis encontrar el enlace para el Berkami ...y ahí os podéis enchufar... ...y os dan toda la información... ...nos tienen al día, es, es fantástico... ...yo estoy apuntado, he apuntado a toda mi familia... Y estamos todos muy contentos. Así que nada, eh, muchísimas gracias por ver. Buenas noches y buenos humos. Buenos humos.